No, porque a nosotros no nos falta nada de eso. Se vende menos, pero no le falta, porque uno vende como quiere. Uno tiene a sus clientes, ¿sabes? No, nosotros tenemos que porque nosotros tenemos que vender más gallinitas. ¿No le afecta? ¿Qué costo tiene? Es que se vende más a 200.